Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Y hoy tenemos lo que tiene que ver con esta actualización 1.4 que nos tiene eh, que traer... Nos tiene que traer, no, en realidad nos va a traer un mapa nuevo que es Puerto Seguro. Eh, yo la verdad es que no lo sé porque no, no, no juego al Blitz, pero por lo que escuché por ahí, alguno tiró como que es un refrito de... De un mapa que está en el Watt Blitz que de, de, de un puerto japonés o algo así La verdad es que no lo sé porque yo no juego Watt Blitz Si jugás Watt Blitz eh, Deja en los comentarios si es así para que todos Sepamos si es verdad eh, Y que Guargamente tenga que ponerse a las pilas Y no sacar refritos de otros De otros mapas O sea que utilicen su creatividad Si es que es así, si no es así Bueno, eh, pido disculpas pero bueno No, no sé eh, por otro lado vamos a leer lo que nos dice aquí, la actualización 1.14, trae el mapa Puerto Seguro World of Tanks. Esta zona establecida en Japón durante un periodo de inmenso crecimiento económico, cuenta con novedades relacionadas al diseño visual y a las mecánicas de juego. Incluso en un sitio encontrarán dos plantas. Echemos un vistazo de cerca a Puerto Seguro. Bueno, acá nos dan un video, eh... dice que está basado en la región Chukoyu. Chu, no, Chugoku, Goku, mira, y anime y todo acá, eh, para los otakus que se van a poner bastante felices, basada en la región de Goku no sé si se dice así, si se pronuncia suyo, Goku, será, no sé, no tengo idea, del suroeste de Honshu, o Honyu, o no sé cómo se diga. Eh, bueno, la cuestión es que vamos a ver el videito, a ver qué nos da la gente de Warhammer acá que nos eh, ofrece este video, estas características, de este nuevo mapa. Bueno, ahí estamos viendo la zona de pesados, ¿no? Aparentemente, pareciera. Pareciera la zona de pesados ahí. Sería bueno pegarle un bombazo a eso y que se caiga a la caja, ¿no? Tendrían que hacer mapas interactivos. O sea, alguna que otra vez, ¿no? O dispararle a uno de esos barcos y que se hundas, boludo. Sería un cabo de risa. Bueno, al no sería un cabo de risa. Sería una pelotudez, pero bueno. Se me ocurren boludeces. Mirá, a ver, vamos a analizar un poquito. Eh, zona de pesados de acá a la China, porque es un lugar bastante cerrado. Algún medio torretero se puede llegar a poner por estos lados. Ojo, porque te van a disparar de todo este frente. Tenés paso por acá, tenés paso por el puente del medio. Tenés paso por esta parte de este barco acá adelante también. Eh, así que se puede ver a simple vista, ¿no? Acá eh, tenés una lomita, o sea que vas a poder asomarte y... Torretear un poquito si tenés mucha depresión Esta parte pareciera plana Acá también tiene como otra, otra bajadita Acá también eh, Pero tenés que tener cuidado de acá enfrente Acá tenés una zona abierta O sea tenés como Columnas pero está abierto Bueno ahí está el hangar Digamos ya propiamente dicho Eh, ahí ya viene una parte donde podés asomar el chasis Mirá, a ver Para. Si puedo retroceder eh, Mira por acá ¿Ves? Acá, en esta parte de acá, creo que te podés dar eh, Cagar a tiros con el otro Pero acá es como que tapas la pancita del chasis Digamos, me parece Algo así había, había visto Está bueno esta parte de acá Pero lo que pasa es que tenés que tener cuidado Porque es fuego muy directo, o sea bueno, esto es la parte tipo de los túneles. ¿Mm? Bueno, la parte interna del hangar, obviamente. Acá ya empezamos a salir, donde están los, los hilos esos. Bueno, acá tenemos el mapa, ¿ves? Bien, bien puesta la parte esta que les decía. Eh, bueno, acá tenés una bandera, obviamente van a salir de acá. Muchos van a ir directamente por esta zona y se van a meter acá. Ya en el fregado para empezar a pelear por esta zona de acá. Um, de acá calculo que tendrás tiro a la zona más baja también A la zona de los medios De los medios con movilidad, tipo Leopard Proyecto Que son blanditos y que no pueden estar ahí en primera línea eh, Bueno, nada, lo mismo, lo mismo Si, sí, es recto, acá está, ¿ves? Acá se ve perfectamente que es recto tenéis que tener mucho cuidado Igualmente te van a cubrir estas cajas de esta zona o sea que podés llegar a asomar por este lado de acá o por este lado de acá, lo que sí va a tener cuidado porque si te ven de acá, te van a poder pegar de allá. No estoy seguro porque no veo bien. No veía bien. No sé si te van a poder pegar de esta zona de acá si hay alguno que esté por ahí o que haya avanzado por acá. Sí, aparentemente sí, porque ves, si vos te pones de aquel lado, alguno de ellos que avanzó por acá, lo que pasa que depende cómo se vaya dando la situación, ¿no? Porque obviamente eh, fíjate que después si hay alguno del equipo enemigo por esta zona y vos te fuiste para acá, los que están por esta zona lo van a castigar. O sea que por acá hay que tener mucho cuidado, es una zona roja muy peligrosa, por el medio fíjate que acá a la derecha tenés bastantes pasillos, pasillos en la zona abierta obviamente, pero pasillos con cobertura al fin, porque acá tenés esta, estas lomitas eh, estas mini montañitas, no sé cómo decir, colinitas eh, que te tapan eh. acá también acá tenés que tener mucho cuidado porque te podés asomar y tenés visión a toda esta parte de acá pero ojo porque también hay gente de allá enfrente, o sea Mapa que hay que tener mucho cuidado ¿no? Mucho cuidado ¿Sabes qué me hace acordar un poco? A la zona abierta De Río de Perlas es. ¿eh? De Pearl River Pearl River Fíjate, Es muy abierto La zona de pesados está bastante cubierta aunque tenés una zona intermedia Las artis van a estar contentas No con las actualizaciones, pero sí con el mapa, supongo Porque van a tener bastante zona para disparar Menos mal que le pusieron estos cosas al costado Si no, ¿sabés cuántos que pasen por acá por el medio se van a caer, boludo? <ríe> ¿sabés? Pas intentando pasar rápido, mirando para todos lados Capaz que haces tuk y se te da vuelta el tanque y te vas para, para el agua El mapa estéticamente es muy lindo, te das cuenta que es bastante, bastante hermoso. A ver la zona de bandera. Arrancás bastante protegido, bien, eso me gusta. A mí lo que no me gusta son los mapas en los cuales arrancás y si tenés un EBR ya en un segundo te pintó el equipo enemigo. Eso ya, la verdad, me, me pudrió, boludo, me cansó. Me cansó poder arrancar. Sacaste un pesado, pasó un EBR volando por acá, Chao, te spotió a todos. Bueno, acá tenés un montón de cobertura, boludo, un montón de coberturas. que acá te digo, la verdad, hay para todos los gustos. Ahí justo había visto uno, un buen lugar también. Bueno, ya termina eh... Bueno, vamos a ver imágenes igual ahora. También vamos a analizarlo un poquito más a fondo. En profundidad. Apariencia y sensaciones. Eh... Bueno, dice. Puerto seguro está bañado por la luz eh, solar de una mañana estival y cuenta con muchos elementos de los jugadores que se identificarán rápidamente como japoneses. Y sí, bueno, está bien. En el Chikoyu Yeyuyonyu. Específicamente en el área adyacente del mar interior de Seto. Eh, es fácil de hacer cuenta que esta área está poblada y hay muchísimas la verdad. A ver las imágenes. Para quiero ver si. Cor... Ahí está, se ven, ¿no? Sí, olla. Sí, es lo que estábamos viendo recién, básicamente. Eh... Están, muy, están muy definidas las partes. Las partes para los pesados, pesados... Para los pesados torreteros... Pueden venir tranquilamente... Tranquilamente no, es recomendable que vengan para esta zona. Acá... Y después tenés, vas a tener que hacer, buscarte la vida adentro del búnker... Del búnker no, del, del... Del coso este, del, del, del edificio gigante este... Para intentar hacer una especie de 6 cre por ahí... O cubrir el chasis... Porque las bases, tío, lo, Las bases están como muy cerca, pareciera, ¿no? Igual... Bueno, tal vez es la imagen, pero... No están tan tan lejos tampoco. Y vaya, te digo, lo que me gusta es que hay co relativa cobertura entre una base y la otra, ¿no? Es que es tipo todo abierto y el EBR te pinta en dos segundos. Eso me hincharía bastante las bolas. Eh, la Edad Moderna está representada por el mapa, eh, en el mapa gracias a las enormes estructuras del puerto. El enorme complejo en el poder encontrar diques secos, cubiertos y búnkeres costeros solía ser una instalación naval. Ahora la zona está desmilitarizada, encontrarán dos enormes barcazas atracadas en los profundos embarcaderos, listas para que las carguen con productos y bienes. Bueno, eso no me interesa nada. Mecánicas del juego. Puerto seguro es un mapa grande, de 1000 por mil metros, y que solo está disponible para batallas estándar en vehículos de nivel eh, 4 a 10. Bien. En cuanto a mecánicas de juego, el área se puede dividir en dos zonas grandes. El puerto de concreto es ideal para pesados bien blindados y cazatanques de asalto. Claro, ya que ofrece buena y en algunos sitios completa protección de los disparos de la artillería. Es verdad. Además de distintos cuellos de botella para los que se valdrá la pena luchar. Las colinas bajas internas forman una vasta y pintoresca área verde y suponen un sitio ideal para vehículos rápidos y menos blindados. Leopard, Progetto... Bueno, ya saben ustedes. Ya tú sabes, bro. Escucha. Acá tenés... Bueno, una bandera, otra bandera, punto, 1 eh, Bueno, acá es, eh... Eres rápido y furioso y bien blindado, entonces intenta llegar aquí para posicionarte de forma segura en el muelle, donde podrás protegerte con los contenedores y los muros. O directamente avanza a la base enemiga. Si avanza a la base enemiga, no sé. Digo que estás en el horno. Pasa que más solo que... Ten en cuenta que cuando las puertas del muelle estén destruidas, quedarás más expuesto al fuego enemigo. Bueno, por eso. Ah, bueno, las puertas del muelle son destructibles, entonces evidentemente. Eh... Bueno, después tenemos la zona, la zona 1, la zona 2. Eh, las novedades del mapa clave: podrás ingresar a los túneles que están por debajo del búnker eh, y luchar allí. No te olvides de aprovechar al máximo tu fuerte blindaje y la geometría de los muros. Bueno, por eso te digo, o sea, acá tenés el pasillo central. Acá también se van a re... acá se van a cagar a tiro los pesados. O sea, en 5-5-1-2 es la zona eh, de pesados por excelencia. Estas son las posiciones principales para los francotiradores que te permiten rechazar los ataques enemigos en el área portuaria en la mayor parte de la zona verde. Eh, de la zona verde. Sí, bueno, pero ya cuando estás defendiendo mucho, porque si no... De acá acá no vas a llegar, no vas a ver a nadie. No, no, no te da la visión. Yo creo que un círculo puede llegar a ser una cosa así, ponele. Como Mucho. parece versátil el, el mapa en sí a mí me gusta me parece bueno tiene un poquito de todo tiene un poquito un, tiene lugares abiertos tiene lugares cerrados tiene lugares eh, para que el arti no te pueda tirar tiene lugares donde el arti te puede castigar o sea vas a tener que saber moverte y meter tu tanque va a ser clave que metas tu tanque en un lugar en el cual le puedas sacar el fruto puente en celosidad. Esta es una estructura importante del aire industrial. Se pueden encontrar puentes como este en muchos países, ya que el triángulo es una gran forma para distribuir peso. Eh, ¿Ves? Estas partes de acá son excelentes para los torreteros, los, los, los medianos sí, rapiditos que pueden pegarse una vuelta y, y, y algún cazatanque también se puede llegar a posicionar por esta zona. Así que vas a tener que tener mucho cuidado si te mandás por esta zona. Yo esta parte de acá, este camino del medio, sí, es el camino más corto, pero no siempre el camino más corto eh, es el mejor camino. Estás muy... Muy desprotegido Básicamente La zona verde es el área designada para los vehículos más rápidos Sí, sí, es, es, es, es El típico mapa de WOT O sea, creo que está Bien balanceado, me gustan los mapas grandes Ya no me gustan los mapas de uno por uno O sea, ya me parece que ya fue Con la cantidad de visión que tienen los tanques hoy en día Los mapas hiper cerrados no, no me gustan, me gusta que sea abierto Que tenga lugar para todos y que sea versátil Como digo recién, como dije recién para, para todos los tipos de tanques, ¿bien? Así el que juega artillería, aunque no te vamos a juzgar por usar artillería, pero bueno, es lo que hay. Eh, nada, vas a poder usarla tra tranquilamente, ¿bien? Eh, bueno, la música no, no me interesa. Los, ya saben que los detalles, lo que es música y, y la parte pintoresca, la parte así estética, mucho no, no, no es de mi agrado. No, no, no, no es que, no es que no, o sea, no me interesa básicamente, pasa por ese lado. Bueno, amigos, hasta acá el análisis de este nuevo mapa que se viene en la 1.4, eh, Puerto Seguro. Déjenme en los comentarios si es verdad que es un refrito de un mapa que tiene Watt Blitz o no. Eh, y déjenme si les gusta, en los comentarios, si les gusta a ustedes, qué les parece, si les parece que está bueno, si está balanceado, si no, prefieren mapas más chicos, eh, mapas más grandes todavía, que no los hay porque es mil por mil máximo. Salvo FL Frontline que, bueno, ahí son como nueve mapas, así que nada, déjenme en los comentarios si les gustó, suscríbete al canal, deja un likeito y nos vemos en el próximo video Chau chau